el clima fue un poco traicionero así que no me tocará no me tocará sudar tanto pero de todas maneras estaré mojado todo el día y bueno me había quedado en que iba con el coche a presentar el proyecto Antena Hispana el plan era ya con el coche darle toda la vuelta a Australia, toda la vuelta a la isla, pero si lo hacía yo solo me iba a salir un ojo de la cara. Este, entonces quería contactar a Antena Hispana para ver si les interesaba todo lo que iba a grabar y que ellos me apoyaran, ¿no? que ellos me apoyaran y que pasáramos pues, todo eso en la tele, todos los capítulos en la tele. Y pues sí, fuimos a la junta, me vi con productores, editores, con todo. Este, y les encantó la idea conocí a Pepe que era como el editor principal y platicamos por horas horas horas me enseñé mis trabajos enseñé lo que había hecho y me dijo güey me gusta me gusta tu idea vamos a sentarnos a trabajar me dice pero antes que nada necesito que vengas a mi casa para que para que veas algo quería enseñarme algo me dije bueno ¿cuándo? cuando vente en la próxima semana y pues ya con todo esto caminando, pues me, me tocaba empezar a instalar el coche, ¿no? Empezar a instalarle la cama, empezar a instalar las cortinas, empezar a instalar todo. La casa ya está dando forma. Ahora es esto. Y que voy a poner la llanta aquí en el techo porque quita mucho espacio. Esto va a ser para el agua. sea, con, con la libertad de tener el coche, pues Víctor me invitaba a un festival de, de música ahí en el Cine Me presentó a, a Fernando, a Eduardo, a Vicente. Siempre es bueno tener una, una banda mexicana, sobre todo tan lejos. ¿no? Entonces, ah, con ellos se llevaba, muy chido. Y ahora tocaba el turno de que Yuma se regresara a España. Casi no lo vi porque se la pasó trabajando, se la pasó ahorrando dinero para, para su maestría ahora en Barcelona. Entonces casi no nos vimos, pero pues, obviamente estuvimos en su despedida. Este, ahí en un, en un parque, luego hicimos nosotros en privado una cena una cena privada en la casa con Iwan y yo nos dio clases de cocina porque ahora que iba a estar solo me iba a necesitar y ya con Yuma fuera yo tenía que buscar dónde vivir. y los de Antena Hispana me dieron el contacto de Donald este, alguien que trabajaba con ellos eh, administrativamente y me rentó un cuarto, muy barato el cuarto, pero yo sé por qué, es una de las casas más antiguas de Melbourne, incluso el baño está fuera de la casa, pero es, es un personaje este señor, se parece a Leonardo da Vinci, y nos cayó muy bien, nos caímos muy bien, alguna vez fuimos a un bar, este, su casa es, es, todo, es todo un lugar tan especial, todo es cuadros, todo es libros, todo es polvo. Se, se huele la, la autenticidad del, del lugar. Es el cuarto de la tele. Si sí se puede decir que este es el cuarto de la tele, ¿no? Cuadros, cuadros, cuadros, fotos. Llegas al comedor. Si sí se puede llamar comedor también, ¿no? <coughs> cuadros, libros. Luego llegas a la cocina. La cocina, yo creo que es lo más normal que en este caso. ¿no? aquí tienes el baño acá, bueno esto no es el baño esta es la ducha ¿no? aquí lavamos no sé por qué lo hacen afuera no y acá tienes el cuarto de servicio Tengo con el baño la lavadora, Acá estoy chunches. Ya, ¿por qué no? Tienes unas uvas, el otro día ya me dio alguna en las uvas, el otro día ayer, que quedan... me dio apenas ayer. Y este es mi cuarto. No se pueden esperar algo muy distinto a la casa, ¿no? viendo aquí esa casa de Dron, ya me fui a la junta con Pepe. Y en su casa no puedes creer lo que tiene Tiene un estudio de audio profesional Tiene todo lo que se imagine, todo lo que necesitamos Para pues, todo, lo que sea de edición eh, Lo que sea, Pepe lo tiene Entonces, cuando me dijiste que tu estudio estaba en tu casa Yo me imaginé, ah, un cuartito ahí al lado de Y eres control room no, Es que tienes un estudio profesional ¿Qué Tío, eres la persona correcta Ay, bye, bye, bye, bye, bye. Bye. Eso es lo que se llamaba la música en gogo. go, -Go. Escuche esto. Sí, ahora ya la mejoraste. tratando de ver qué pasa. Pues ya con esto caminando, acordamos de que lo primero que iba a hacer era un capítulo de Melbourne. Me fui a grabar este, ¿cómo se llama? La, la Melbourne Star, me fui a grabar la Fórmula 1, este, No es que no llegué. No llegué porque la Melbourne Star tomó más tiempo, estaba en reparación. pero este, unas vistas desde ahí, unas vistas desde Lorica, son 360 grados de vista. Y la la Fórmula 1 era importante porque ahí había hecho un programa antes, pero bueno, no llegué. Lo bueno es que en Melbourne dejan abierta la pista para los coches normales y días después me fui a recorrer la pista de Fórmula 1 o sea, no fui a la carrera pero mínimo me recorrí, ¿no? Mínimo manejé una pista de Fórmula 1 y luego, este... fui a... ¿cómo se llama? ¡Ah! ¿qué dice? Es ah, ya con todo esto caminando pues vi a Dale, un australiano que había conocido en Egipto viajamos juntos con Jesse, con Kina a Alejandría, luego fuimos a Sebastián y a Jenny, otros que conocí en Daja, este, entonces me dediqué a recontactar con gente. Y ahora, en la última junta con Antena Hispana, Jennifer me invitaba a un campamento latino. Este, me dijo que tenía unos amigos venezolanos y un amigo colombiano que no tenían cómo irse. Dije, pues ustedes pongan el transporte y yo pongo el coche. Me dijo, va, va, va, ya está. Iba a ser el pretexto perfecto para probar lo de gas, lo de la estufa, lo de la cama. Iba a probar todo el coche de una vez en ese campamento. Y fue increíble, pero ya se me acabó el tiempo, así que eso se los contaré. la siguiente ocasión. Muchas gracias.